Joder que me dijeron que se, le metió el demonio al demonio, perdona Guindy Pris, como sea que se pronuncie lo que quiero ver es, si es real la tienen en el sótano, iré rápido rapidito para verla en persona, que locura es la primera vez que voy a ver un exorcismo en persona, siempre lo veo en película. Esta cosa es real, hijo. Déjala sola, Discúlmeme. no la toques. que es como una bruja sentada en una esquina. Si la tocas, te atacara, hijo. Joder hay que honrar. Dios Minecraft, te pido en el nombre del pico que le saques los demonios del nether a esta hija tuya. Dios Minecraft, te pido en el nombre del pico que le saques los demonios del meder a esta hija tuya. Dios Minecraft, te pido en el nombre del pico que le saques los demonios del nether a esta hija tuya. Que bien ya vino el salmista. Dios Minecraft, te pido en el nombre del pico que le saques los demonios del nether a esta hija tuya.